Están también... ¡Ay, qué eso! Es tan también... ¡Ay, qué eso! corazones, para que se cuenten muy bien, mi nombre es belis y si eres nuevo mi canal, bienvenido a Ibel TV. Hoy les tengo este tutorial de cejitas, así como pueden ver las cejitas, si te gustó cómo realizar estas cejas, quédate aquí viendo el tutorial sin antes suscribirte aquí abajito donde hay un botón rojito y al ladito una campanita que es importante que la actives para que no te pierdas ningún video, así que si también te gustó el maquillaje de ojos, me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios para hacer en un próximo video este maquillaje, así que vamos a comenzar con el tutorial, para comenzar les voy a enseñar las bolsas que utilizo para maquillarme Ceja, Y le voy a enseñar esta. Lo ideal es que sean sintéticas y bastante duritas para que no se mueva el pelaje y no quede el maquillaje como que muy grueso. También tengo estas como de brocha de máscara, pero utilizo para peinar las cejas. Esta que es así planita para aplicar el concealer. Esta así que como peinillo y cepillito también sirve para peinar las cejas, que es muy bueno. Para maquillar las cejas hay diferentes maneras. Están las que son en sombras, como colores neutrales, marrones, que sean mate. Este es de la paleta de 10 Cosmetics, también existen para pintar las cejas en pomada de diferentes marcas, tanto de alta gama como low cost, otra manera son las de broger. esta es de Maybelline y el color es Deep Brown, número 260 y esta es una manera fácil de pincharse las cejas sin tanto trabajo y se te quedan ahí quietecitas porque tú estás los pelitos, Nos pone ahí en su lugar también tenemos esta de lápiz, que es otra manera de aplicar color en nuestras cejas que trae también el cepillito para peinarla, no se ve bien, no se enfoca pero es parecido a cepillito de la mascara en mi caso, yo estoy usando este de Browjo que me encanta y un poco de la pomada de NYX. Ya yo me afeité las cejas, o sea, yo no me quito las cejas con pinza porque yo no tengo ni siquiera casi pelo en las cejas y si me las quito con pinzas no me vuelven a crecer. Así que me las quito con una baja de ceja y me las pinto. Para comenzar a pintar nuestras cejas, vamos a peinarla primero en nuestra dirección de nuestro vellito y luego voy a estar delineando con la pomada de NYX toda la parte de la ceja de abajo con este tipo de pincel hay diferentes maneras de maquillar las cejas pero esta es mi manera como yo me maquillo las cejas hay diferentes para cada gusto como ustedes pueden ver me delineé aquí abajito hasta llegar donde terminó mi vellito y ahora va a estar delineando la parte de arriba de mi ceja Como pueden ver comencé haciendo la línea de abajo dando la forma de la ceja hasta terminar aquí que queda bastante finita y después empecé haciendo una línea aquí arriba hasta terminar con el mismo punto traten de usar colores que sean uno o dos tonos más claritos del pelo de la ceja para que no se vea tan oscuro hay veces que sucede que uno compra el producto y el producto salió más oscuro y pues es un poquito de problema pero eso no importa porque eso depende de la cantidad que echemos para que no se vea tan oscuro nuestro cabello de la ceja así que si te pasó como a mí que te compartes uno más oscuro en este caso yo me compré el deep brown porque me había comprado este brunette y salió un poquito más clarito y entonces estoy mezclando estos dos productos más o menos del tono de mi ceja después de haber hecho los delineados voy a utilizar el broyer y lo que voy a hacer es que voy a aplicar con la misma aplicación de la brochita en la palma de la mano para aplicarlo poco a poco en mi cejas. ya que este producto lo, lo conseguí más oscuro que mis mi ceja así que vamos poco a poco y voy a comenzar la área de la colita y esto lo vamos a hacer a favor de nuestro vello siempre a favor Como pueden ver estoy rellenando toda la área de la cola, después voy para la área del centro y lo último que vamos a dejar es esta área de aquí. Todo es a favor del vello de la ceja. Y con este cepillito vamos a peinarla para que se vaya difuminando los colores, esto con cuidado. Ahora con la pomada de NYX vamos a estar aplicando ese color en esta área de aquí, con la misma brochita. Todo es a favor del vello. Y así que va quedando esta ceja y esta es la diferencia, ceja hecha y ceja no hecha es una manera simple y fácil de hacer y se quedan las, los pelitos quietos con este producto este producto es bien bueno para las cejas, súper fácil de realizar, pero como ustedes saben Nuestras no cejas no son gemelas, sino son hermanas y una más rebelde que la otra y uno trata de pez que queden lo más parecido posible. A veces uno trata y puede y a veces no. So, esta es mi rebelde, vamos ahora a trabajar en ella. En mi otra pestaña vamos a hacer lo mismo, voy a estar utilizando la pomada y voy a aplicarla en el área inferior de la ceja, hacerla el delineado. Una vez tengamos el delineado inferior, vamos para la área superior. Hacemos lo mismo, cogemos un poquito de pomada y vamos a realizarlo. Tratando de que queden más o menos iguales. A veces hay que agarrar un poquito más de color. Como pueden ver ya hice el delineado de la parte de abajo y el delineado ahora de la parte de arriba. Ahora lo que toca es rellenar todos los espacios en blanco que tenemos. Este brow gel de Maybelline que me encanta. Voy a estar aplicándolo aquí y con el mismo pincel vamos a estar aplicando color. Vamos a empezar por la colita. Poquito a poquito. Ay mamá, a veces se le va a uno la mano. Eso pasa. Somos humanos, cometemos errores. Vamos poco a poco. peinarlo aquí como pueden ver está cogiendo ya formita obviamente está como que más arribita que esta no sé por qué pero como les dije unas hermanas no son gemelas son hermanas no son iguales voy a aplicar esta área de aquí con la pomada y hacemos formita de pelito vamos rellenando así hacia arriba de forma de pelito Y aquí obviamente vamos a aplicar color más claro que aplicamos en el área de la cola Así de sencillo y fácil Para iluminar la área de abajo vamos a utilizar concealer Yo estoy utilizando este de LA Girl Creamy Beige Que casi siempre uso en todos mis videos Y vamos a estar haciéndolo poco a poco la línea una línea así pam pam y arriba esto ya es opcional si quieres arriba para maquillajes más dramáticos pues puedes hacerlo aquí arriba para que se marquen más las cejas yo no lo hago mucho pero estoy enseñando más o menos cómo delinearse esa área y a aplicar el concealer lo más pegado a nuestra cejas, poquito a poquito de que no se le vaya el concealer y se le pinte de blanco, cremita en la ceja, sino pegadito bien pegadito. Y esto lo vamos a difuminar. Yo estoy utilizando la misma brocha que trae el concealer. Puedo utilizar también una brochita como esta, que es buena para difuminar. O tus deditos. Vamos a difuminar con esta brochita. Un poquito nada más. Igual acá. Y así es como yo me maquillo la cejas, como pueden ver, así quedaron. Si te ha gustado este video no olvides regalarme un like, compartir el video con todas sus amistades para que la familia crezca y no olvides comentar acá abajito cualquier duda o pregunta o si queda algún tema específico en mi canal. Y bueno mis amores, me despido hasta un próximo video. Bye.